Hola, soy Claudio. Eh, hoy vamos a ver la herramienta de la del lapicito. Fíjense que hay una que es una punta Rotri, una, una especie de punta mecánica, un lápiz y una estilográfica, ¿sí? una lapicera. Vamos a usar esta que es dibujar líneas a mano alzada, que también nos sirve para las rectas. ¿sí? La seleccionamos, el cursor se va a convertir en un lapicito con una X, la X nos va a indicar dónde van, vamos a comenzar a dibujar. Y si yo hago un clic, suelto el botón y hago otro clic, se forma una recta. ¿Sí? Así de simple. En este caso tenemos una recta. ¿Está? Fíjense que yo, si quiero que no sea una recta, puedo hacer clic y sin soltar el mouse arrastro y eh, hago una línea ahí sí a mano alzada vamos a ponerlos más, más gruesos los los este, los tamaños el ancho de las líneas para que se note mejor ¿Sí? recordemos que esto también. Vamos a hacerlo más ancho todavía. ¿Ah? Entonces. Y también les voy a dar un poco de color. Así ah, queda más bonito. Eh, vamos a darle un azul a este. Ah, con, con shift. Ahí está. Mantengo apretado el shift. Y... Eh, a este le voy a dar un color, eh, qué sé yo, rojo. Mantengo apretado Shift y le di el rojo. ¿Ah? Entonces ahí tengo las líneas. Las líneas, si yo las selecciono con la, con la flechita, con la herramienta de seleccionar, aparecen las típicas manijas para deformar, para rotar. ¿eh? No hay ningún problema. Ahora también uno puede, si quiere, volver a seleccionar, eh, volver a seleccionar algo con uno lo selecciona y hace clic de vuelta con este botoncito de dibujo de líneas a mano alzada, y van a ver que aparecen dos noditos, dos cuadraditos en cada punta del trazo que hicimos. Si yo hago clic en uno de esos nodos y sin soltar. Lo arrastro. Voy a hacer una, hacer una nueva línea que comience donde estaba, donde, donde empezaba o comenzaba la anterior. ¿Sí? Lo mismo acá. Ya hago clic acá. Selecciono esto. Y puedo hacer, sin, eh, soltando el mouse, hago clic y se forma otra línea. Pero también, vamos de vuelta. Me voy acá. Y sin, sol, soltando la línea, eh, vamos de vuelta. Hice mal, vamos de vuelta. Quiero seleccionar esta. Y voy acá donde termina. Y puedo, haciendo clic y sin soltar, puedo continuar el dibujo que había comenzado antes. O sea, lo continúo a partir del punto en el que eh, yo había terminado. También puedo hacer un punto en alguna parte de la línea. Bueno, tengo una vecinita cantora. Y hago otra línea. Y esa línea con Shift le voy a dar un color verde y lo voy a agrandar. Estiro de trazo. Pic. ¿Ah? O sea que con esto yo puedo hacer eh, distintas eh, formas. ¿Sí? Distintas líneas. Líneas rectas o eh, líneas a, a mano alzada. Bueno. Esto era lo que les quería mostrar en cuanto a líneas a mano alzada.